Así, siéntense lo más confortable, tratando de que su espalda esté bien recta y una postura que sea cómoda, pero no excesivamente cómoda para que no se bien. <ríe> Y vamos a buscar un punto visual al frente de ustedes, y hay un puntito muy visual, <ríe> o algo que les quede, una flor, alguna lievita, alguna cosa que les ayude a concentrarse. Y ahora poco a poco voy a permitirle a mi respiración alcanzar un ritmo suave y agradable, inhalando profundo y exhalando suavemente. Y puedo sentir mi cuerpo como va entrando de forma natural, cada vez más profundamente a un agradable estado tranquilo. como si todas las tensiones que acumulamos, todo lo que sucedió hoy, se fuera limpiando en cada respiración, liberándose de cada músculo, Y como si un agua tibia de paz alcanzara mi mente y cada pensamiento que van haciendo aquí fuera fresco, cristalino, cada vez más relajado, relajado. Cada vez más fácil y naturalmente, en calma, voy sintiendo, con incluso los latidos de mi corazón, se alinean a este tranquilo respirar. regresando cada vez más profundo a ese espacio agradable, confortable, natural, en que me vuelvo a sentir tranquila, tranquilo, disfrutar. Incluso de los ruidos en tranquilidad. Como cada segundo es una pausa para la paz. Estoy en mi espacio seguro. Estoy regresando a mi naturaleza original de calma, tranquilidad y voy a visualizarme a mí misma, a mí mismo al frente de la más hermosa catarata que haya visto. El agua que cae de forma natural, tan cristalina y pura. Es como si fuera de luz radiante, una catarata de paz. Y voy a visualizarme como yo mismo yo mismo Encuentro un lugarcito especial, muy cómodo, en la parte de abajo de esta catarata. Y esa agua de paz cae de forma que refresca mi mente y va limpiando la angustia, va limpiando todas las molestias de lo que sea que me pasó hoy. Es agua de paz, poco a poco, libera todas esas emociones negativas oscuras, no agradables y llenan de luz, de calma, de frescura mi corazón. Aquí, el ser que soy vuelve a sanar. Mi propia relación conmigo mismo, conmigo mismo. Volver a sentir este ser que soy yo, más allá de lo que otros piensen de mí, más allá de lo que la sociedad espera de mí, yo. El alma, esta energía sutil de paz, de armonía que soy, más allá de este rostro que cambia con el tiempo, y aún más allá que son las cosas que me tocan hacer en esta vida. Yo el alma. Soy única. En este mundo convivimos más de 8 mil millones de almas. Y entre tantos millones de almas, no hay nadie que sea idéntica como soy yo. Que soy y lo que siempre siento es único y especial en este ruín del río de la paz va limpiando todas esas ataduras que habías estado aferrándome identidades falsas que sostuve queriendo complacer o calzar en este mundo materialista. Pero hoy puedo volver a sentir como realmente soy Como mi mente, mi corazón, poco a poco, van recuperando su paz. Como vuelvo a estar en paz con lo que soy y siempre he sido. porque el alma que soy. Esta energía consciente, espiritual que soy, es eterna. Yo nunca he dejado de existir y existiré eternamente. La esencia natural Mi naturaleza original del alma es eterna, es paz, silencio tan acogedor, disfrutando finalmente de tanto ruido mental Tanta agulla en mi mente se disminuye, se silencia y disfruto de este segundo de paz de realmente volver a estar en paz con lo que soy disfrutar de nuevo de lo que soy en realidad. Así, en la frescura de esta cascada de amor y de paz, voy a tomar unos instantes que hace tanto tiempo quería tomar. Un descanso de tanto correr tras sombras. Un descanso de tanto querer cansar en sitios donde no me siento confortable. Hoy, en este segundo ¿Puedo realmente disfrutar de estar en paz? Me entrego a esta experiencia de recuperar la paz que ha habido en mí, en esta dulce catarata. Cascada de luz que va limpiando todo el sufrimiento y ayudándome a volver a sentirme bien, a sentirme alegre, contento, y por unos instantes disfruto de esta paz. Esta paz viene de la esencia de quien soy. Que genera todos los pensamientos, sentimientos, la esencia, que no es física, que es energía pura, el alma, conecto con el alma, siento que soy esa chispa de energía eterna, soy yo y así cualquier bloqueo, cualquier atadura, a luz, el libre, limpia. Flexible, no me siento alma, no hay barreras, no hay cargas, soy solo la esencia sin peso. De energía divina. Las vibraciones se van haciendo tan suaves. Con pequeñas olas que acarician el corazón tranquilizando, venando y desacelerando. El ritmo en este estado siento la energía del alma suprema, de la fuente de paz, de la fuente de poder. Voy a disponerme a hacer algo distinto. Voy a disponerme a recibir. Hace silencio de mis deseos. Sencillamente abrirme a recibir como un árbol recibe la energía del sol, la acepta y eso lo nutre y recibir amor como el rocío de la mañana. El amor puro y verdadero. Que Dios me ama. Porque es la fuente de amor. Y mi vínculo con Él. Desciende los años. Son un vínculo constante. Eterno está siempre conmigo. Es mi compañía constante. Como energía que protege, que guía, como una madre o un padre que cuidan Solo un paso que tengo que dar ser silencio de expectativas Y sentir esa conexión que es constante y eterna. Al igual que la energía, no se ve pasando a través de los cables. Pese a que enciende la lámpara, la energía del alma suprema está siempre ahí. Cuando enciendo el interruptor de los pensamientos, esa energía se convierte en poder. Tanto amor. En reconfort para el corazón. Sí, es mi derecho recibir tan fácil y abro mi ser a tu mano. Integra entiendan suave atracción divina que dice querido hijo, querida hijo, que estoy. Vibraciones en dulce, una energía amable, sutil, y no hay necesidad de competir para tomar. Porque la Fuente Divina es para todos, sin límite. De esta manera es como si el corazón bailara de alegría. Se empieza a nutrir esa dicha, ese contentamiento, una felicidad que viene del espíritu, esa conexión de amor. El alma, en su esencia, es esa dicha. alma en sí no tiene límites su energía pura no pueden es un ser sin límite lleno feliz Toda la oscuridad automáticamente se disipa sí. Se suavizan y desaparecen las sombras Así que al fin siento luz Así es como si el ser regresara al hogar. Al hogar de donde vino. Al hogar donde estaba con la fuente. Dios, el ser de luz. La fuente de amor. Ese hogar de quietud y paz. Energía tan pura, todo se sana, todo. Donde no queda ningún trauma, ningún roto, todo se limpia. El alma, Regresa esa esencia pura y solo hay paz. nada que resolver hay nada que decidir solo en paz esa sensación de estar lleno Ya no hay nada que tolerar, que nada me afecta. Estoy más allá del frío y el calor. Mi hogar... Común. Hogar del alma. En este estado, el ser es libre de apegos, de esa manera también el temor. Tu estado es constante. Sin fluctuaciones. Estable como un faro de pan. de este estado. Suave, como se abren los pétalos en la mañana, como se abren las flores al sol. Si voy regresando aquí y ahora. Tranquilamente, en presa. No lo preocupo. relajo. observo cómo me siento ahora. Nuevamente, puedo abrir los ojos en caso que los hayas cerrado. Voy a sonriendo. Un significa soy, esencia, un alma. Y Shanti el espacio. Entonces, no es para ser, eso es nuestra presencia. Antes de aprender tanto a pensar tanto, nuestra esencia era así no pensar. Bueno, los felicito y las felicito porque qué linda energía crearon aquí. Y aunque hay varios que vienen por primera vez, ¿verdad? pero súper bien, qué, qué artistas. Les felicito por eso. Y nos gusta terminar con, con una pequeñita reflexión de este libro que tiene reflexiones cortas de clases de una profesora lindísima que ya no está en su cuerpo pero que fue un ejemplo. Esta clase, este, este extracto es sobre el amor, ya que vamos a empezar febrero, que siempre es como el mes del amor, qué lindo que ese amor real, ¿verdad? Pues dice, si tu compañero es el alma suprema, aunque estés solo o sola, Nunca te vas a sentir en soledad. Serás feliz, estés con otras personas o no. El amor del alma suprema es el que hace posible tal magia. Hace que podamos relacionarnos con amor y cooperar. El amor nos convierte en fuentes de inspiración mutua. En el caso del amor mundano, a veces puede interferir en las carreras o en el estudio. Pero el amor divino solo mejora la capacidad para actuar en cualquier campo. O sea, no distrae <ríe> el amor divino. Qué Lindo, ¿verdad? Especial. Tener esa meta este mes. El mes pasado, por eso ven muchos ángeles para nosotros, eh, enero es como el mes sutil. Para bueno, empezar, como con Los Ángeles en ese estado completo. Pues qué lindo que febrero sea un mes de amar, amar más, ver a amar de verdad.